Las cosas que se ven en este país son increíbles. Un caliente llamado Claudio de los Santos, que trabajó para el servicio de seguridad y fue responsable de muchos jóvenes perdieran la vida, le hizo una amenaza a Abinader, que la verdad es que aquí se ven cosas y hay que tener tolerancia, porque ese señor entiende que el jefe de seguridad de Danilo Medina no puede estar preso porque eso de que va a traer serias consecuencias. Yo le voy a enseñar después de esta llamada eh, eh, lo que dice ese señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Omar, la misma pela de siempre aquí en el alto de la Javier. Tengo tres días esperando un camioncito de agua que hay nada para decir que no va a Y estoy seco. que la, la estoy seco. Así. Ay, Dios santo, sí. Eso, eso es terrible. la misma pela, ellos es, es el que están dando. ¿sí? Así es, así es. Bueno, entonces miren lo de Claudio de los Santos. Señores, en cualquier otro país ese tipo estuviera preso, preso, preso. preso. Ve, miren esto. Porque me, quiero, quiero hoy presentarle, eh, miren, miren esto, señores. Ese, ese es un tipo atrevido, porque, oye. Miren aquí, Claudio de los Santos en un Twitter, miren lo que dice ese tipo. Al presidente Luis Abinader, oigan esto, que no es Luis Abinader, él, eh, men, vamos a ver aquí. Eh, la Procuraduría General de la República le instrumentó un expediente en base a toda la diablura que ese señor ha hecho y toda la riqueza y toda la corrupción. ¿Y qué quiere este Caliés? O que ese tipo sea intocable. Oigan lo que le dice aquí. El sadismo de mantener al mayor general Adán Cáceres, jefe de la seguridad del expresidente de la República y líder de la oposición, Danilo Medina, secuestrado, traerá consecuencias. El tiempo pasa, la situación se deteriora y la popularidad cae. Se lo aviso con tiempo, habrá retaliación y dura. Oigan, que amenaza. O sea, ese tipo está diciendo, ese cambio de los santos, Men, y este es el que se me pasó ahorita, este tipo está diciendo que si se mantiene preso, no importa lo que haya cometido, no importa la riqueza que este tipo exhiba, que era un simple general que no tenía absolutamente nada, y por la tolerancia de Danilo Medina con la corrupción, este tipo hizo una fortuna, aliado con una falsa pastora de la iglesia que se prestó a justificar todas las inconductas y, y, y toda la diablura que Adán Cáceres hizo. ¡Oh! Y oigan la amenaza, que habrá retaliación y dura, y que habrá consecuencias, si mantienen ese angelito preso. Oigan, oigan, oigan lo que es este país, señores. Y ese tipo habla, por eso yo le decía, lo que la libertad, lo que la democracia, aunque hay mucha gente que se pasa, que se pasa de listo, que abusa de la libertad, porque él no ha podido demostrar que esa riqueza, porque cómo me puede un elemento que antes de llegar a Danilo Medina no tenía nada, y en ocho años siendo jefe de seguridad, el tipo recibe una riqueza grandísima, y cómo eso, entonces ese señor puede hacer y deshacer y no puede, no puede caer preso, eso se parece a lo de Hipólito Mejía cuando dijo de Leonel Fernández, los presidentes no caen presos. Oye, en el mundo entero cada presidente, es presidente y quien sea que cometa actos delictivos, que viole la constitución. En el mundo entero han caído presidentes y han caído ministros y han caído generales. Si se pasan de la raya y violan la ley, si caen actos de corrupción, nadie está por encima de la ley. Eso fue una locura de Hipólito Mejía, de que, que Leonel no podía caer preso. Y por eso Leonel después, por esa actitud de Hipólito, fue presidente ocho años. Porque cuando lo iban a interrogar, Hipólito, violando lo que es la independencia del Ministerio Público, impidió que interrogaran a Leonel. Y lo chupamos ocho años de Leonel, más ocho años de Danilo, por esa imprudencia. Entonces... No es verdad que eso, eso... Pero ven acá. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Y, y el gobierno no puede dejarse chantajear con eso. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Omar. Eh, ese programa tan visto... Gracias, hermano. este pueblo de Macorís. Oye, esa, ese comentario que tú estás diciendo está muy atinado. Yo entiendo que el Estado Dominicano y todas las agencias de investigaciones... Exacto. Y someterlo a la acción de la justicia. Claro, claro. Y aplicarle todo el peso de la ley, porque ese tipo está haciendo una, una amenaza de manera pública bandatario. a un mandatario. Así es, así es. Un que delincuente no que... Para su, su riqueza. Sí, eso se me parece, Wilson, al que caso no de Barbecue... No es una BBQ... de ninguna índole. Eso se me parece... Así es, Wilson. Gracias, hermano. Eso se me y parece... Se le va a hacer no es una acción que no se puede permitir. Eso se me parece al caso de Barbecue, el jefe de la principal banda de Haití, que le dijo al presidente, no se atreve, al primer ministro de Haití, le voy a dar ocho días para que Haya suministro de combustible y, y, y vamos a dar una tregua. O sea, o oh, un jefe de una banda. Bueno, hasta el listín diario. Oigan lo que dice el listín diario, porque es el poder, el tipo más poderoso ahora en Haití es BBQ. BBQ es jefe de la principal banda criminal armada que tiene Haití. Y oigan lo que dice el periódico el listín diario. Oigan esto, señores, es una cosa insólita, entonces aquí no se puede permitir, aquí no se puede permitir ese tipo de amenazas porque entonces vamos a caer en lo mismo en lo mismo de Haití, en lo que está Haití hoy. Oigan, escuchen esto, y ese Claudio de los Santos, ese Claudio de los Santos ha sido jefe de banda para militares y para policiales. Miren aquí Barbecue, el poder de facto en Haití, atiendan esto. Barbecue, el poder de facto en Haití. Miren lo que dice aquí. Barbecue, el jefe pandillero, es indiscutible el hombre que manda en Haití. Su grupo armado, el G9, decidió unilateralmente una tregua de ocho días para permitir el reabastecimiento de combustible, agua y alimentos en Puerto Príncipe, lo que sin duda ha aliviado temporalmente la crisis que ha paralizado durante un mes la vida de la capital y ciudades vecinas. Con ello demostró un poder y una autoridad que no tienen el primer ministro ni la policía, aunque ese poder de facto puede resultar terriblemente nocivo si la comunidad internacional lo deja sentarse y extenderse. Como Jimmy Barbecue Cheresi y su banda armada G9 han dado un ultimátum al primer ministro Ariel Henry para que deje el puesto o exponerse a un asesinato. Lo han amenazado de asesinarlo si no deje el puesto. Oigan esto, señores. Oigan esto. Como ocurrió con el presidente Jovenes Mois, tal advertencia resulta una sobrecogedora premonición. O sea, ese jefe de banda de Haití amenazó al primer ministro de Haití con matarlo si no renuncia de poder. Y el primer ministro no se atreve a salir a la calle. Por el miedo que le tiene a este barbecue. Es una cosa increíble, señores. Y vamos nosotros acá en eso. Pero qué cosa, Dios mío.